Para hablar acerca de este tema, la tenemos en nuestros estudios de eh, la ciudad de Cochabamba, los estudios de la Televisión en Cochabamba, a la concejal eh, Selima Torrico. Concejal Diego Montaño, la saluda. ¿Cómo está? Buenos días. Muy buenos días, uh, Diego. Un saludo desde la Yasta y gracias por la invitación para la entrevista. Muy bien, concejal. Queremos saber cuál es la situación actual del municipio de Cercado en medio de... Eh, el gobierno de los demócratas con un alcalde suspendido con detención domiciliaria por presuntos hechos de corrupción con otro concejal de demócratas que aparentemente estaba extorsionando a un colega de demócratas también una pelea interna entre los demócratas con la alcaldesa interina ¿cuál es la situación? Bueno, primero oh, aquí en Cochabamba eh, con, y me animo a decir así eh, escuchamos a la población, decían de que eh, bueno, nosotros como población siempre necesitábamos, o sea, queríamos un cambio, dice, ¿no? Pero ahora estamos totalmente decepcionados. Entonces yo digo, pero ustedes han, entonces usted ha debido votar, le digo, en la calle o en los micros. Me dicen, claro, yo creí que iba a mejorar lo que es la administración, eh, además de que eh, se iba a eh, emplazar por más oh, proyectos oh, de desarrollo, pero no hay nada. Entonces eso demuestra de que la población cochabambina hoy en día, en este momento, está totalmente decepcionada con la corrupción realmente que ha sucedido en el municipio... Oh, de Cercado Cochabamba bajo la administración de los demócratas en este caso ex alcalde José María Leyes de los demócratas no ha entrado a administrar a Cochabamba, sino ha entrado a lo que es a estafar, a robar, porque desde el primer desde los primeros meses nosotros veíamos acá en el municipio de Cercado que ni siquiera había proyecto, por ejemplo uno de los temas eh, de la plaza para mejorar la plaza 14 de septiembre preguntábamos cuánto es el proyecto si es que digamos oh, hay recursos, no se sabía y es más de que en una ley presentaron de que a la plaza que por ejemplo nadie podía entrar solamente eh, a la plaza podían entrar por ejemplo la de la buena familia eso mencionaban el señor Edgar Gainza y José María Leyes y en fin de que en este proyecto proyecto también casi con 14 millones de bolivianos figura el proyecto, pero ni siquiera, o sea, la ejecución, pero eh, en los hechos los oh, de obras públicas han acabado lo que es, lo son los pisos, lo que son, por ejemplo, los jardines y, y en la ejecución figura, por ejemplo, casi 14 millones de bolivianos. Después, posteriormente, hemos ido... Mmm, como concejales con el rol de fiscalización y en el marco de la ley 482, eh, averiguando, además eh, solicitando información que recibíamos, oh, Diego. Eh, lo que recibíamos era insultos, incluso de uno de los secretarios, o, eh, del señor Alex Contreras, donde nos decía solamente que estos concejiles nos trataban de concejiles, que ni siquiera nos daban la información, simplemente menospreciar y hacer todo lo que les daba la gana a ellos. Eh, nosotros quisiera, quisimos oh, de que vengan a informar, por ejemplo, de la adquisición de las mochilas y lo propio del desayuno escolar de las unidades educativas, ateniéndose a la mayoría, nos negaban. Con el voto decían, no va esta petición de informe oral. imagínese de que tantas cosas que pudo ocurrir, pero gracias a Dios, yo digo, el tiempo nos ha dado la razón. En caso de la adquisición de las mochilas, imagínate de que el precio de las mochilas tiene 26 bolivianos. ¿Y en cuánto nos estaban dando? 147 bolivianos. ¿Cuánto nos estaban robando? Casi 119 bolivianos en cada mochila. Gracias a Dios, esto está en investigación, ahora llamado Mochilas 1, Mochilas 2. Uh, también se está ampliando la investigación a la adquisición del primer año, seguramente se llamará Mochilas 3. Pero ni siquiera eso, uh, Diego, la adquisición de las cámaras de vigilancia, por ejemplo, en Cochabamba, en la adquisición de las cámaras, de 200 cámaras, que costaba cada cámara de acuerdo a las cotizaciones, 21 mil bolivianos, que se llama 1.150 bolivianos. Y ellos nos estaban dando, han ajustado a 22.500 bolivianos. Entonces, imagínate de que solamente en eso cuánta de plata eh, al municipio está, están estafando los demócratas aquí en el municipio de Cercado. Pero después, recientemente, entre los demócratas hay un problema de que un concejal demócrata de Colcapirúa del municipio vecino de Cochabamba, denuncia de que al, al concejal demócrata Edgar Gainza, del municipio de Cercado, resulta ser, digamos, le pillan o le agarran con las manos en la masa, decimos, de que pidiéndose plata, recibiendo plata. Imagínese ahora este ex, perdón, el concejal demócrata del municipio de Colcapirúa denuncia de que les estarían estafando también casi más de un millón mil. Entonces, yo me, nosotros nos preguntamos, ¿cómo es posible unos recursos, por ejemplo, de ciertas, de terceras personas, podían estar, digamos, invertidos, o sea, como ni siquiera sin contar en el POA dentro del municipio de Cercado? ¿Con qué fin? O sea, ¿cuál ha sido, por ejemplo, la intención de esto? Bueno, que se investigue, ¿no? Aunque en Cochabamba están manejando de que estos recursos que ha recibido Edgar Gainza del ex, eh, perdón, del concejal demócrata también eh, de Colcapirua, que no fueran, digamos, que no ha sucedido dentro del municipio. Pero son relacionados a los hechos de corrupción. Además, son entre, entre demócratas que se están denunciando y esperamos en este... Diego, o nosotros vemos muy preocupadas en la administración de justicia. Hasta ahorita hay tantas chicanadas jurídicas de parte de la defensa de José María Leyes, de parte de los abogados. Dicen ahora, al consejo nos quieren involucrar... Para para que se restituya a su trabajo laboral, que el Consejo Municipal no está en nuestras competencias para tratar su en este caso, su caso jurídico legal de la corrupción al José María Leyes. Entonces, eso también se está ventilando una, un supuesto memorial que han hecho ingresar para que el Consejo restituya, por ejemplo, a su fuente laboral eh, los demócratas. No sé qué harán, por ejemplo, el día lunes, eh, perdón, el día martes tenían que hacer conocer a la población o sea, cuál era la figura legal eh, de acuerdo a nuestras competencias, pero se lo están guardando, parece indicando de que tiene que haber un informe legal, no sé, eh, o tal vez está Estarán esperando alguna chicanada jurídica más de parte de sus defensores eh, de José María Leís. Pero ahora en tema de, de um, Edgar Gainza. Eh, de, lo que ocurrió por ejemplo um, martes en la tarde cuando se hace agarrar con las manos en la masa recibiendo plata por ejemplo de otro concejal demócrata, día miércoles eh, hacen aparecer una licencia, día jueves no asistió, viernes no asistió y este lunes hacen aparecer otra licencia, dos licencias, ya para martes y miércoles habilita a su suplente. Para hoy día, mañana y lunes, tengo entendido también que ha, eh, en este caso o, ha solicitado de que, eh, habilitar a su suplente del señor Edgar Gains. Digo esto porque las, de las dos licencias, eh, Diego, de acuerdo al reglamento... Cualquier concejal de los 11 concejales tenemos oh, dos días uh, libres, hábiles, dos días hábiles, libres. Seguramente a eso se ha tenido dos licencias, pero de los de otros días ya tiene falta el señor Edgar Gainza. Pero después también tiene su derecho ¿no? de que habilitar uh, como titular a su suplente de cuándo, hasta cuándo. Entonces seguramente están en eso. Pero debemos decir también como cochabambinos conocemos uh, a este señor... De que no hace falta su presencia ni su ausencia del señor Edgar Gainza, eh, tal vez falta, digamos, a los demócratas para lo que es eh, para un show político o para un show mediático, de que el señor Edgar Gainza nunca ha sido formal, en, en serio en su trabajo. A la hora que quiere llega, un rato llega, se va, un rato está, se va en las sesiones ordinarias y en las audiencias públicas, por ejemplo, el señor Edgar Gainza casi nunca está solamente viene a hacer presencial, después desaparece, no escucha por ejemplo en las audiencias públicas el, lo que clama la población, cuántas veces han reclamado diciendo de que la población eh, los que vienen a las audiencias ¿por qué no están los demás concejales? ¿queríamos que escuchen? No, Bueno en fin, en, en estos tres años y más eh, creo que a lo mucho digamos este último reciente ha estado solicitando respecto al cumplimiento de manual de funciones del señor Alex Contreras del director de recursos humanos del director de movilidad urbana, de, esos, de esa gente ha estado solicitando y nunca más simplemente cuando era presidente del consejo una soberbia imposición, yo gracias a él también digamos cuando decían de que a la plaza solamente pueden entrar la, la gente de buena familia, en fin con esas con esas palabras discriminatorias, realmente eso nomás era su trabajo del señor Edgar Gainza gracias a él también de que la carta orgánica en Cochaba no hay por qué digo esto, el señor Edgar Gainza justamente eh, casi a fines del 2015 contrata al señor Iván Arias a su empresa para que realicen nuevamente un reglamento de la carta orgánica Pagan al señor Iván, contratan al señor Iván Arias casi con 49 mil bolivianos para que hagan el reglamento de la carta orgánica eh, de, de, los, de los cuales de los 49 mil bolivianos pagan casi 25 mil bolivianos, no hay tal reglamento elaborado por el señor Iván Arias, simplemente ha contratado para 2016, casi cerca a febrero 2016, 21 de febrero 2016, como jefe de campaña al señor Iván Arias, con la plata del consejo no hay ningún producto de nuevo reglamento para la carta orgánica entonces eh, eso también lo decimos y, está, y ese tema está en la Contraloría esperamos que también don señor Iván Arias eh, sepa devolver los recursos de lo que ha recibido eh, del municipio de Cercado y sin entregar ni un producto para re, la reglamentación de la carta orgánica entonces de que en el municipio de Cercado Diego realmente eh, preocupa porque los cochabambinos, cochabambinas no merecemos este maltrato de los demócratas. Como ha sucedido, digamos, un desfalco económico, maltrato económico, la corrupción de los demócratas en el municipio de Cercado, porque en el municipio de Cercado los demócratas eh, han visto realmente como su caja chica saquear y saquear. Entonces yo creo que nuestro rol también es eh, cuidar los recursos y no más ese manoseo, político económico de los demócratas en Cochabamba. Dejal eh, quisiera hacerle una pregunta porque el alcalde suspendido José María Leyes alega que el movimiento al socialismo tiene una persecución política porque él se perfilaba como un líder a nivel nacional y por su parte. El concejal también, Edgar Gainza, que fue encontrado en una situación bastante incómoda porque habría estado recibiendo por parte de otro concejal de demócratas del municipio de Colcapirua eh, un supuesto soborno para que le puedan pagar un dinero que le había prestado al alcalde suspendido. Es decir, eh, el, el concejal Gainza dice que esto fue algo montado por el movimiento al socialismo. ¿Ustedes han podido organizar todo esto? En, Diego, oh, realmente... Eh, es, no sé qué decir han manejado es cierto en Cochabamba esas versiones los demócratas, José María Leyes nos decía que esto es por ejemplo es su antojo de, de, del, del MAS e incluso me decía por ejemplo a la Celima que Selima quería ser alcaldesa hasta eso me mencionaba eh, cuando denunciamos en el mes de abril cosa que de acuerdo a la ley 482 o el MAS en Cochabamba nosotros respetamos la normativa, no podemos ser eh, ni alcaldes ni alcaldesas, Diego, porque la ley 482 dice de que si hay un impedimento legal en este caso del alcalde o alcaldesa tiene que ser elegido, elegida del mismo partido y así lo han elegido de su mismo partido a la señora Karen Suárez, mientras dure su impedimento legal de José María Leyes. pero eh, era un momento muy terrible, ese momento en el mes de abril, mayo e incluso a sus ex secretarias a la señora Ninos Calazar a la Andrea García, nos mandaban del Ejecutivo a la, a la hermana Rocío Molina y a mi persona para que vayamos a comprar mochilas. Nos daban con 100 bolivianos, venían para que devolvamos el cambio y nos decían también de que nos mandaban con algunos comerciantes a gritar, a amenazar era de todo, realmente era increíble que hemos pasado, pero eh, cuando uno dice la verdad, o sea, de las denuncias, eso realmente o se tiene un camino largo, ¿no? La mentira tiene patas cortas. Ahí está, porque acaso el más administra en el municipio de Cercado, los, los demócratas son mayoría y ellos son los que están desfalcando eh, económicamente al municipio de Cercado. Lo propio de que al señor Edgar Gainzá seguramente yo escuchaba que tenía aspiraciones para ser senador Entonces, todos tienen aspiraciones, están en su derecho. Pero lo que acá, lo que ellos han mentido es eh, que el MAS está atrás de eso. Entonces, decían, por ejemplo, que ese concejal de Colcapiro había sido del MAS. No, personalmente yo conozco a varios oh, transjugas, Diego, eh, incluso estando como diputado, se han ido con otro lado. Una muestra, por ejemplo, a la de Rebeca Delgado. Hay otros diputados también. Eh, se han ido, esas esos, esos transjugas conocemos. Pero dentro de nuestro estructura partidaria política no sé yo no conozco a cada uno a uno por uno no conocemos pero más allá de eso la diferencia es el concejal eh, que ha denunciado es, pues, ha sido concejal de los demócratas eso es la diferencia qué ingenuo había sido o hubiera sido o ha sido también eh, don Edgar Gainza recibirse plata de un masista imagínate de un concejal del MAS si se quiere o de uno del MAS qué ingenuo eh, ha sido entonces también la pregunta no realmente cuando algo pasa directamente ellos echan la culpa al MAS, como si fuera como si el MAS tuviera la culpa, porque acá el problema es entre demócratas y los demócratas están estafando al municipio de Cercado. Tenemos que salvar a Cochabamba, tenemos que cuidar los recursos, no podemos dejar de que los demócratas siguen saqueando la plata del municipio de Cercado, cosa que está ocurriendo en este momento. Concejal, para terminar y agradecerle este tiempo que esté en los estudios de la Televisión en la ciudad de Cochabamba, ¿Cuál es la situación del municipio? Porque recuerdo la campaña de José María Leyes que prometía, por ejemplo, hacer el yahtabús, prometía hacer una nueva terminal de buses, prometía dotar y equipar la ciudad con todo lo necesario. ¿Cuál es la situación en cuanto a obras, teniendo en cuenta que este año han suspendido grandes proyectos de inversión porque aparentemente el municipio de Cercado no cuenta con recursos económicos? Diego, en estos tres años los demócratas lo único que han hecho es terminar los proyectos que ha dejado a medias exalcalde Edwin Castellanos, nada más, porque después no hay ningún proyecto nuevo de impacto en el municipio de Cercado. Eh, ¿Qué cosas han hecho? O sea, no hay, por ejemplo, este proyecto de Corredor Quintanilla, eso también ha dejado un proyecto elaborado exalcalde Edwin Castellanos. Entonces, está apenas con muchos problemas eh, en, en su ejecución, que ni siquiera eh, pasa del 20% de ejecución. Y en tres años, o sea, ¿qué han hecho? Lo único es que han estafado, han debido hacer algunas cositas, que han comprometido de eh, construir 60 unidades educativas. Hasta ahorita apenas, digamos, han terminado uno, apenas, incluso aquí hay un dato de eh, Diego. Por ejemplo, un proyecto de una unidad educativa eh, que decían, por ejemplo, para la zona sur, que costaba 21 millones de bolivianos. Unidad educativa más grande. En el mismo lugar vamos a construir con UPRE, con la, ayuda, con la ayuda del presidente, solamente con 12 millones de bolivianos. Imagínense, hasta en eso, hasta en los montos son inflados los proyectos y no hay, por ejemplo, proyectos de impacto como quieren en unidades educativas. Centros de salud, hospitales de primer, segundo nivel, peor todavía, porque no hay en esta gestión ningún hospital que sea construido. Apenas en el hospital del norte, hospital del sur, se ha concluido ya cuando dejó también proyectos en camino el exalcalde proyectos asfaltados, quizás algunas calles de empedraditos o algunas calles de asfaltado haya hecho porque también digamos ahí el municipio cuenta con su planta de procesadora de asfalto y pero después otros proyectos de impacto no hay y a la fecha tenemos por ejemplo institucional apenas, donde incluye sueldos, gasolina, otros 45% de ejecución en el municipio de Cercado. Pero yo creo, no sé qué pasará realmente de que en su gestión del José María Leyes no se ha hecho ningún proyecto de impacto, lo que se ha hecho más bien es robar, saquear la plata de manera impactante a la cabeza de José María Leyes, concejales de los demócratas en el municipio de Cercado. Bueno, preocupante esta cifra que nos daba a conocer, 45% de ejecución, es decir, que nos queda poco más de un mes para terminar el año y tenemos un 55% de recursos que se necesitan para dotar de servicios básicos al Distrito 9, por ejemplo, que siempre tiene carencias, que siempre tiene dificultades, que no tiene caminos adecuados, que no tiene alumbrado público y ese 55% de recursos se van a revertir porque no supieron invertirlos. Sí, pues van a, seguramente va a tener que entrar a Caja y Bancos para nuevamente reprogramar eh, para el año 2019. Imagínate, eh, también eh, Diego, esto no debemos olvidarnos, exalcalde Edwin Castellanos ha dejado un proyecto ya casi con, financi con financiamiento que ha conseguido de, con el financiamiento del BID para lo que es agua potable y alcantarillado para el casco viejo. Han entrado los demócratas, han rechazado este proyecto, han dicho solamente para agua potable y no alcantarillado, el financiamiento dijo los, para los dos componentes o nada, imagínate, se ha perdido el financiamiento del BID. Cosa que ahora tenemos agua del Misicuni, pero cuando suelten un poco de agua, en todo lado hay, por ejemplo, fuga de agua. No soporta, por ejemplo, los que son los ductos antiguos en el municipio de Cercado. Gracias a los demócratas se ha perdido este financiamiento. Gracias a la incapacidad de los demócratas no se ha ejecutado este proyecto. Ahora realmente estamos a fin de año, además un año más electoral. Pobre Cochabamba, gracias a los demócratas estamos tal como estamos realmente, pero tenemos que recuperar. Yo creo que los hermanos y hermanas de Cochabamba están conscientes. ¿Qué clase de autoridades administradores de los demócratas han entrado para estafar al municipio de Cercado? Es realmente lamentable como cochabambino me duele más. Concejal, muchas gracias por haber estado junto a nosotros. Vamos a estar haciendo... Nosotros un seguimiento especial a la situación del municipio de Cercado porque en tres años relojes de flores y parquecitos no han solucionado la ciudad. Muchas gracias, concejal. Sí, ni siquiera ese reloj de flores no funciona. Porque cas por casualidad eh, he tenido una conversación con quienes han instalado ese reloj de flores en Calacala, por ejemplo. Me decían de que. No han tenido el interés de hacer el mantenimiento, además de cancelar, por ejemplo, a, a toda la obra. Entonces, eso reclamaba. Yo les decía, necesitábamos, o sea, que se llama, manden una nota, porque no puede ser que las obras, lo que han hecho, simplemente queden como maquillajes. Después, al día siguiente, eh, se esté deshaciendo. Realmente duele, Diego, a Cochabamba. No, Cochabamba no merecemos ese maltrato. Cochabamba no merecemos ese desfajo económico de los demócratas, por parte de los demócratas que nos están pisoteando. Yo creo que vamos a estar con nosotros pero lo importante es hasta donde estemos cuidar nuestros recursos. La plata que hay tiene que invertirse. Esperamos de que la alcaldesa temporal suplente tome decisiones y no deje, por ejemplo, que los recursos vayan a, a otros intereses, con que los recursos vayan a otros apetitos personales para estar viendo de aquí a un tiempo como estamos viendo ahora. Gracias, concejal, por este contacto. Estaremos volviendo en otra oportunidad. Gracias, Diego. Salud por su intermedio. Vamos a estar conversando, yo creo. Entonces, muy buenos días para Bolivia. Hasta luego. Muchas gracias, la concejal Selima Torrico, desde el municipio de Cercado, hablando acerca de esta crisis del partido que gobierna justamente en, en el municipio de Cercado, el Partido de los Demócratas, porque el vicepresidente de Demócratas a nivel nacional, el primer vicepresidente, José María Leyes, es el alcalde suspendido por indicios y hechos de corrupción. Vamos a hacerle un seguimiento especial a lo que pasa en el municipio de Cercado.